borremos la otra vez porque no que me lo problema si solo era este ah, vamos al otro lado vamos a right no, back no que me lo problema ah, vamos a editar esto si sí, está bien, 30, 30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 Mm-hmm.